Tiene una impresora de son L805 con el error de almohadillas, quédate hasta el final y te diré paso a paso cómo quitar este error. Hola, soy Wilton Martínez y vamos a retear impresora. ¿Listo? Primero, que sea derrotar de almohadillas. ¿Listo? Segundo, que no haya impresoras en cola. ¿Vale? Tercero, haber descargado el programa. ¿Vale? Eh, al final de este vídeo te dejaré el link listo para que lo descargues al final de este vídeo hay una tarjeta, hay un, un link para que lo puedas descargar vamos a abrir el programa, lo abrimos, correcto, así que activado eh, listo, una vez abierto, damos clic en select aquí en puerto, buscamos donde esté conectada al cable USB, esto es importante aquí está, ok, damos clic en ok particular, asumen buscamos waste, impact, counter, main, planner, damos set o leer, listo, ahí nos está leyendo que está al 100% el contador, este es la causa del error, listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resetear, recuerda que este error va a repetir siempre, siempre hay que resetear, listo, damos clic en resetear, aceptar y listo, ya hace todo ahí queda reseteada. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que apagar y encender la impresora para que, te deje, para que te deje cerrar la ventana. Si no apaga la impresora pues no te va a dejar cerrar la ventana. ¿Listo? Listo, damos clic en aceptar aceptar cerramos la ventana ¿Vale? Y buscamos la impresora ¿Vale? Como son muchas vamos a ver si la encontramos ¿Listo? Ok, ya quedó